somos Diana y Laura. Como sabréis, Diana está en Italia y yo estoy aquí en Barcelona. Hola, Diana. hola eh, La intención de este vídeo es hablar sobre las emociones que estamos viviendo durante este periodo de, confin de confinamiento. Eh, no solo son emociones, son fases, porque dentro de esas fases ahí estamos experimentando diversas emociones. Y bueno, en, en la línea de lo que está comentando Laura, ¿no? Bueno, pues hoy Laura nos ha preparado eh, una, una pequeña explicación no de una de estas emociones eh, muy presente en estos días en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, Laura, ¿quieres comentarnos de, de qué se trata el duelo? El duelo, como sabréis, es una respuesta natural y necesaria que todas las personas vivimos cuando perdemos algo o alguien generalmente solemos pensar que solo vivimos el duelo cuando perdemos a una persona pero esta situación de estar en casa confinado de haber perdido la libertad de hacer las cosas que hacíamos habitualmente eh, es un es un duelo en sí mismo eh, y pasamos por todas las fases que, que se pasa durante el duelo decir también que hay una parte que es positiva que es el hecho de que las personas lo estamos viviendo de forma global no es algo que estemos viviendo de forma individual como lo sería un, un duelo ante la pérdida de una persona querida es un duelo eh, que estamos viviendo la humanidad por completo eh, ¿Qué tiene de positivo también tiene puntos negativos que nos se nos podemos ayudar entre todos ¿no? y si copiamos esos eh, esos eh, o nos contagiamos de esas emociones positivas que están surgiendo eh, nos va a ayudar a, a llevar eh, mejor el duelo también puede pasarnos lo, lo contrario que nos contagiemos de, de, lo, de lo negativo y que nos lleve a, a estar y llevar peor el, el duelo de, de esta situación. Eh, claro, Laura, o sea, es, es, es un duelo que, que se vive de manera colectiva, ¿no? Exacto. Y bueno, tiene esta facilidad o esta ventaja, ¿no? Que comentas, de, de poder compartirlo, eh, ya sea de una manera positiva, pero también, pues, eh, también existe esta parte negativa, ¿no? Y tal vez esta parte negativa puede ser cuando estas personas... Eh, que, que quiere enfocarlo de una manera pesimista no todo esto eh, que solo te transmiten ideas mmm, malas no exacto es un buen ejemplo y si quieres hablando de la, de esta negatividad podríamos eh, explicar un poquito las fases que tiene el duelo para así eh, poder decir eh, por cómo nos, o sea, en qué fase nos contagiamos de esa negatividad, en qué fase estamos tristes, en qué fase eh, sentimos culpa, en qué fase negamos. Vale Diana, decir que el duelo tiene cinco fases, pero al ser tan dinámico este proceso, ni todo el mundo pasa por las mismas fases, ni necesariamente se pasa por el mismo orden. Muy interesante esto, esto que puntualizas, Laura, de que es un proceso que, que no es estático, ¿no? O sea, es importante saber esto, que, que no va a ocurrir de la misma manera en todas las personas, ¿no? Eh, simplemente estas esta fases que vamos a mencionar eh, sirven un poco como guía, ¿no? Para, para tratar de entendernos a nosotros mismos, en caso de estarlo viviendo, pero también poder entender a otras personas que lo puedan estar viviendo ¿no? en nuestro alrededor y, y poder entender un poco eh, lo que está viviendo, lo que está sintiendo y, y las posible, posibles eh, fases ¿no? de, de todo este proceso. Y bueno, pues nada, eh, ahora uno, si te parece, pasamos a, a comentar brevemente cada una de estas etapas. Bien, pues como primera etapa vamos a decir que tenemos la negación. Esta etapa es la, la etapa de choque, cuando nos enfrentamos ante, ante esta información de, de que tenemos un virus que está en, nuestra, en nuestro entorno y que nos podemos contagiar, eh, que está muriendo, y que ha muerto mucha gente en otros países, inicialmente en China, posteriormente, bueno, a ver, ha sido de forma, ha ido propagando. Pero bueno, lo, lo que tenemos más en nuestra mente es China, eh, luego Italia, ¿verdad? Eh, y ya mmm, los siguientes hemos sido nosotros, ¿no? A pesar de que, bueno, quizás por, por proximidad, ¿no? Nos vamos como, como acercando. Entonces, esta emoción de... esta Bueno, esta fase, más que emoción, que es la negación, eh, es la etapa del... De, de, de, de, de la puerta de entrada ante el, ante el duelo decir que no está ocurriendo o sea nos decimos no no está ocurriendo esto eh, es una etapa que es necesaria eh, nos protege en cierta manera y como hemos dicho es como la puerta de entrada a la, al duelo eh, pero no nos podemos quedar en ella por qué porque entonces se cometen errores se cometen errores de salir a la calle se cometen errores de no tomar medidas higiénicas, se, se cometen errores de no concienciarnos realmente de lo, que, de lo que está pasando y, y de, bueno, de alguna manera eh, nos hace más vulnerables eh, ante esta situación. Claro, o sea, es como esta etapa de negación es como una forma de reacción natural ante algo inesperado, ¿no? Como es esta situación que estamos viviendo, ¿no? Nadie esperaba vivir uh -huh. esto. Entonces, eh, es como eh, nuestra reacción humana directa, ¿no? Es decir, ¿por qué a mí, no? Eh, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es, no sé, lo, lo entiendo de esta manera. Exacto. Y si te das cuenta, y eso también lo ha vivido todo el mundo al principio, eh, cuando lo veíamos lejano, ¿no? Eh, era como que no estaba ocurriendo. Vale, Diana, en la segunda fase. ¿Es la ira o la culpa? Después de venir de esta primera fase, que era la negación, pasamos a, la, a, a buscar responsables de, de todo, ¿no? Y a, o a culparnos a nosotros también incluso. Eh, buscamos responsables como por ejemplo, aquí está muy claro, ¿no? Eh, este virus viene de China, los chinos han traído este virus. El, el gobierno sabía todo lo que estaba ocurriendo eh, y nos ha ocultado información es, es una etapa de, de, de, de mucha rabia ¿no? de, de, de, de tirar hacia afuera ¿no? eh, todo lo que no podemos eh, meternos dentro ¿no? la rabia es como, como, como un ¿no? una, una emoción que, que, que nos hace a veces incluso irracionales, no, no, no, no pensamos más allá de, de, de, de culpar al, al, al resto para, para no hacer un, un ejercicio de autoconciencia ¿no? y, de, y de reflexión y de, y de buscar eh, metas o buscar eh, soluciones a lo, que, a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque quizás es también es, una, es lo más fácil, ¿no? Si culpamos, no hacemos ese ejercicio que cuesta tanto que es de reflexión, de, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? También, como hemos dicho, a ver, es una emoción necesaria, ¿no? Hay que sacarlo hacia afuera para luego, como vienen en las siguientes fases, hacer el proceso de, de reflexión. Ya, o sea, en no esta sé fase, si a ¿se te ocurre alguna algo, algo, algo acerca de la culpa, no? O sea, en esta, en esta fase que nos estamos también culpando, en cierta manera. Sí, estamos como enojados, ¿no? Lo, lo vivimos como una situación como injusta, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué me está pasando esto? Eh, tal vez esta sensación es la que nos hace ir a buscar un culpable, ¿no? Un culpable directo que, que no soy yo, ¿no? Uh -huh, exacto, ¿Y, ¿y cómo nos contagiamos? de esa información que nos viene, que es negativa, que, que al final no aporta, eh, no aporta un, un, una estabilidad a, a, esas, a esas emociones que realmente necesitamos en estos momentos. No, no necesitamos mantenernos en, en ese proceso, en esa fase de ira y culpa. Hay mucha gente que todavía, después de todo este tiempo... Está en esa fase, ¿no? Y, y lo ves, ¿no? Porque a veces incluso tú te contagias, ¿no? Y crees información que no. que, que ni siquiera es real, ¿no? Que luego ves que son. viene de personas que, que. que manipulan la información y que saben que juegan con gente que en este momento va a contagiarse de, de esa ira y, y esa culpa. Eh, bueno, no sé, aquí yo quiero dar un ejemplo el ejemplo de, de, la, de la mutación que se ha hecho en laboratorio sobre el virus no que lees esta, este tipo de información porque bueno porque te vienen porque te viene por grupo porque te vienen y, y no tienes más remedio a veces o de leerlo no y de y de darte cuenta que, que es muy fácil no ver sentir esa rabia no porque si realmente te lo crees sientes esa rabia luego luego a lo mejor pues bueno quienes, quienes quieren buscar un poquito de luz no se dan cuenta de que estas informaciones vienen de personas que ya son eh, son gente manipuladora son gente que, que que bueno que ya tiene un recorrido que a lo mejor dicen haber estudiado en una universidad y realmente no han estudiado ni siquiera en esa universidad se, se denominan científicos y realmente eh, ni siquiera ni siquiera han estudiado nada y bueno eh, lo que consiguen y es lo malo ¿no? que consiguen que gente eh, se mantenga en esa en esa fase ¿no? de rabia de culpa rabia culpa y, y no salgan de allí y lo que bueno lo que yo quiero quiero decir es que no nos tenemos que quedar en esa en esa fase, vale, aunque sea muy contagiosa, aunque sea fácil de, fácil de tener, no, vamos a decir, eh, no, no, nos aporta, no nos aporta nada. Muy, muy interesante, Laura, porque además eh, esto que has explicado pone relevancia en este, en esto que comentamos al principio, no, de que estas fases eh, no se, no ocurren en un orden específico, no, y que incluso, aunque... Tú como persona estés analizando la situación, estés transitando correctamente durante todo este proceso, en momentos, eh, el recibir un tipo de, de noticia como esa que dices, ¿no? Ese tipo de, de fake news ¿no? que, que están saliendo hoy en día, pues hace que retrocedas tú en este proceso, ¿no? Pero lo que hay que intentar es que sea algo temporal, ¿no? No quedarte ahí estancado, ¿no? como, como lo has explicado antes. Sí, diana eh, como dices eh, al final no es positivo eh, quedarse en esta fase sí que es normal eh, y no sé si lo he dicho antes que volvamos otra vez a, a pasar estas fases porque no, se, no es de forma lineal a veces eh, pasamos incluso de la aceptación que es la última fase volvemos a la, a la, a la ira o podemos volver eh, también a negarlo negar, negar, negar la existencia de, de, este, de este duelo vale, si quieres pasamos a la siguiente emoción vale. que es la, la siguiente fase más bien que es la de negociación esta fase eh, desaparece un poco la, la ira y entonces nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo en este caso es como si pusiésemos los pies en, en la tierra y nos diéramos cuenta de que tenemos que hacer algo por, por, por todo ¿no? por todo lo que está pasando no tenemos que eh, además de darnos cuenta de la situación tenemos que empezar a hacer unos cambios ¿no? en este caso pues eh, aceptar de algún modo la situación y empezar a hacer lo que nos están diciendo las, las autoridades sanitarias. Y no sé si también a ti se te ocurre alguna cosa que podamos aquí en la negociación eh, hacer nosotros. ¿Te ocurre algo? Sí, bueno, es como intentas pensar, ¿no? Si, si cumplo todo, si hago todo bien, saldré con éxito esta etapa, ¿no? Eh, sí, es como lo que has dicho, eh, empiezas a poner los pies en la tierra y empiezas a, a pensar en, en acciones eh, prácticas directas ¿no? que pod podrías adoptar para, para transitar todo este proceso ¿no? mm -hmm. algo que sea como constructivo, ¿no? realmente que no que no sea que esté, que esté fuera del, de esa parte que quedaba atrás ¿no? de, de culpar, de, de tener rabia, de Sí, empiezas a ser un poco realista, ¿no? Realista con, con realmente lo que está en mis manos para hacer en este momento, ¿no? Lo que me va a ayudar realmente, no lo que me estaba perjudicando antes. Exacto. Eh, vale, pues bueno, pues después de esta fase que es la negociación, viene otra fase que es la fase de depresión. Aquí quiero decir que en la literatura viene esa palabra, la palabra de, de depresión. Eh, pero hay una diferencia entre la depresión y realmente la parte del, de, este, de este duelo. Eh, ya te digo, o sea, hay, hay una parte de literatura que habla de depresión y hay otra parte de literatura que encontrarás que habla de tristeza. A mí me parece más apropiado la palabra tristeza. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que dentro de la sintomatología que, que vivimos durante este, este proceso, eh, es están o sea hay mucho mucho de común con la depresión pero hay algo que, que lo diferencia del del duelo y es la autoestima o sea nosotros en un duelo nunca perdemos la autoestima y, y en la depresión sí por eso bueno quería hacer un poco de diferenciación ¿no? y a mí me gusta más de la palabra tristeza no que es una emoción también muy necesaria y que tenemos que vivir y permitirnos vivirla porque la tristeza nos, nos hace eh, recuperarnos de, de, de, del dolor, ¿vale? Además, nos hace ser conscientes, de, la, de más conscientes de la realidad. Eh, estamos en una, en una etapa muy dura. Eh, se está muriendo mucha gente. No ser consciente de eso, no, no entristecerse, no es contagiarse de, de, del sufrimiento de la gente cuando no tiene material de los, de los hospitales cuando no tienen material de, de, de la gente de los familiares que están perdiendo a sus personas queridas no ser consciente de eso, de eso no contagiarnos de esa tristeza no, no sentir tristeza porque nosotros estamos también perdiendo cosas hay mucha gente que se está quedando en paro hay muchas personas que, que, que están enfermando no darnos cuenta de que, de que hay muchas personas que lo están pasando realmente mal eh, sería ignorar la, la realidad. Entonces, bueno, en, en esta etapa ¿no? es, es tan necesario el, el, el apoyo de la, de la gente, de nuestros seres queridos, eh, que para, bueno, para, para, para no llegar al, al punto de la, de, de la caída, de, de, la, de la tristeza. El, la tristeza es una emoción que tiene una subida una, y, una, y una bajada, o, o bueno, casi mejor diríamos que la tristeza tiene una bajada y luego subes, ¿no? Entonces, claro, a ver, la, la idea es que la dejemos venir, ¿no? Para que vuelva a la normalidad. Hay mucha gente que no se permite esta emoción y es necesaria esta emoción, vivirla. Sí, Laura, este es, es bueno, muy, muy interesante esto que comentas, ¿no? De que aunque en la literatura encontremos esta fase del duelo como con el título de depresión, es importante lo que, lo que has puntualizado, ¿no? Que, que realmente no es una depresión como tal, ¿no? Que tal vez el nombre más adecuado es tristeza y que esta tristeza puede ser producto de que, así como comentábamos en la fase anterior, ¿no? La de negociación, que tú intentas hacer lo mejor que puedes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, pongo el ejemplo que estamos eh, viviendo ahora, ¿no? Que tal vez tú estás haciéndolo, pues estás eh, haciendo el aislamiento, estás cumpliendo todas las normas, pero, pero ves que van pasando los días y que a pesar de que yo hago eso, no, no, hay, una, no hay una mejora de la situación, ¿no? Entonces, claro, puedes caer en esta, esta sensación de tristeza, ¿no? Porque te da la impresión de, de que lo que estás haciendo no está sirviendo para nada, ¿no? Es un poco eh, la, la, la, la una, otra fase ¿no? de este proceso que, que estamos comentando. Esa impotencia, ¿no? Diana, de, de incapacidad, algo que te incapacita, ¿no? Para mejorar esta situación. Claro, un, tal vez un toque de frustración también, ¿no? Eh, en este momento también. Sí, pero bueno, mira, por ejemplo, para quitarnos esa frustración, hacer estos vídeos, ¿no? Como solución como solución, eh, digo, del, de esa frustración, ¿no? Tú estás haciendo un montón de vídeos, Diana, que son de gran ayuda en estos momentos, ¿no? Es una forma de quitarte esa frustración del no poder hacer nada. Bueno, pues estás haciendo. La gente que te ve tus vídeos, ¿no? Porque tiene. Diana tiene muchísimos vídeos y tienen gran éxito. No, pero, <risa> y, pero es cierto yo lo que viendo, diciendo, a mí me están ayudando mucho, ¿eh? Diana, a ver, por ejemplo, gente con gente que conoces que son amigos tuyos y que han superado enfermedades y que y que lo están pasando que le han pasado mal y que luego tienen esa recuperación a mí personalmente esas cosas pues me, me ayudan ¿no? Hacen activar esas neuronas espejo ¿eh? Eh, Sí, laura eh, mira ahora que lo, lo mencionas pues eh, sí yo creo que eh, la idea ¿no? de, de compartir esto estas estos comentarios juntas no y tratar de transmitirlo a las personas que lo puedan ver, eh, para nosotros es una forma de, de poner nuestro granito de arena, ¿no? Ya que no somos médicos, ¿no? No podemos hacer nada en ese aspecto, pues estamos intentando aportar lo que tenemos, ¿no? Eh, tal vez, pues, eh, por, por este camino, ¿no? De, de estudiar la carrera de psicología, pues estamos intentando eh, compartir un poco estos conocimientos o esta información que, que tenemos, Vale, como última etapa tenemos la etapa de la aceptación. La aceptación no es de la noche a la mañana volverse optimista y recuperarse y volver al estado de antes, simplemente es adaptarse a la, a la situación. Y en, como en este caso, eh, adaptarnos a la situación es aceptarla. Aceptar esta situación. Saber qué va a pasar, que nos vamos a recuperar, que, que todo va a ser eh, muy progresivo, muy poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, porque tampoco nada es de la noche a la mañana. Cuando eh, tenemos algún cambio en nuestra, en nuestra vida, el, la adaptación no es rápida y si es rápida, no es sana, es, es, es insana. Entonces... Eh, pues bueno, que el, no sé, Diana, eh, aceptar la situación. Sí, o sea, en esta etapa, pues está este componente de adaptación, ¿no? ¿Cómo, cómo aceptas lo que está pasando? Adaptándote a esta nueva situación, ¿verdad? Entendiendo que, uh -huh. que no estás en el mismo contexto que estabas antes de que empezara todo esto, ¿No? Y que ahora, pues, tienes que, que crear unos nuevos recursos, ¿no?, para, para afrontar esta nueva situación, ¿no? Es como, no sé, viéndolo de una manera práctica, ¿no? No, no sé, pues, eh, hay cosas que antes eh, podía hacer de una manera y ahora, bueno, pues, tengo que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Y ya para finalizar, eh, comentar que en este contexto eh, se pueden producir diferentes tipos de duelos. Pero bueno, hoy Laura nos va a comentar dos que consideramos eh, que son realmente importantes. Y bueno, el primero de ellos eh, se titula el duelo desautorizado. Vale, Diana, el duelo desautorizado es aquel en que la persona no se permite explicar a los demás lo que le está sucediendo realmente. Para dar un ejemplo de, de un duelo desautorizado, vamos a... Explicar eh, algo, pues no sé, de un ejemplo de alguna persona. Imaginemos una persona anciana, ¿no? Que, que su hijo le llama una vez al día y cuando le llama a su hijo le dice que él lo está pasando bien, que él eh, se cocina, se pone su música, bueno, que, que está haciendo lo que hacía realmente antes y que se siente bien. Eh, esta persona realmente no lo está pasando bien. ¿Por qué? Porque no quiere decir, no quiere explicar al hijo, porque a lo mejor el hijo es vulnerable y sabe que, que, que, no, que no quiere verlo mal, que, que le, va, que le que va a dañar a su hijo de diciéndole que, que, es, que está mal y que se siente mal, que está triste. A lo mejor llora por las noches porque, pues bueno, pues porque no, no está haciendo lo que normalmente hacía durante, durante su vida normal. Eh, Pensemos que a lo mejor esta persona se, se relacionaba con sus compañeros, jugaba a las cartas cada día, eh, salía a comprar, hablaba con la, con, las, con las, vendedoras eh, y ha perdido todo, todo, todo, todo toda su motivación, eh, la motivación que tenía antes por, por hacer cosas, porque, por, bueno, por, por esos momentos cotidianos que vivía que ahora no puede vivirlos. Entonces por eso se llama desautorizado, como dice la palabra, no me autorizo a explicar realmente lo que me pasa, qué pasa con estos duelos que empeoran a la persona, que realmente no decir lo que realmente te pasa te va a empeorar a ti mismo el estado de ánimo. Ya, o sea, es como que no sientes que tengas el derecho, ¿no? De, de pasar este duelo, de sentir este duelo, ¿no? Exacto, es el, el ponerte un disfraz de el disfraz de la felicidad. Además en esta sociedad es tan habitual ¿no? El, el no podernos permitir decir hoy estoy fastidiado, hoy estoy triste, hoy siento rabia, hoy le pegaría un puñetazo a la pared. No sé, en, sí, yo cuando me encuentro así. personas. Cuando, no, no, que cuando me encuentro personas que siempre eh, cuentan cosas felices y no y no, no dejan, eh, el, no se permiten el, el decir, pues bueno, pues estoy triste, ¿no? Pues te da que pensar, ¿no? Te da, te da que pensar que, que realmente no, no lo están pasando bien y que necesitan realmente decir eh, lo, que, lo que sienten para, para poder superarlo. Sí, sí. Sí. I al final hay que darse el momento para todo, ¿no? Y bueno, aquí quiero agregar, ¿no? Este momento que estamos viviendo, esta situación, ¿no? Que estoy aquí, pues, lejos de casa, ¿no? Eh, estoy viviendo esta experiencia aquí de Erasmus, pero, bueno, ha coincidido con este momento, ¿no? Para todos y, y bueno, decirte que, que me estoy dando mi momento para todo. O sea, me estoy dando mi momento para llorar, mi momento para reír, mi momento para ser positiva, pero también mis momentos de levantarme y decirme, esto está fatal, ¿no? Estar negativa y, y bueno, yo creo que eso es lo que te ayuda a transitar, ¿no? Por todas estas etapas. Necesitas vivirlo, sentirlo y además aceptar lo que lo que te está pasando, ¿no? Exacto, Diana. Al final eh, lo tenemos que vivir y a la vez dejarlo ir en cierta manera. Totalmente, Laura. Es como un trabajo personal, ¿no? Que tenemos que hacer todos, ¿no? Nadie puede hacerlo por nosotros. Bueno, ahora si te parece pasamos al otro duelo que querías comentar, ¿no? Que se llama duelo acumulado. Bueno, cuéntanos, Laura. Bueno, este es sencillo porque tan, también es, tal y como dice la palabra, acumulado es que no solo estás viviendo un duelo, sino que estás viviendo eh, varios duelos. Entonces, claro, aquí... Eh, cada duelo, ¿no? Se hace como un feedback de, hacia el otro, ¿no? Eh, bueno, decir lo que se explicar un poquito lo que es el duelo acumulado. El duelo acumulado no es otra cosa de estar viviendo varios duelos a la vez, ¿no? Eh, pongamos también otro ejemplo, ¿no? La persona que se ha separado hace, hace un tiempo de, de su pareja o la persona que ha, ahora ha perdido el trabajo. Además de, del, del duelo ya en sí, que es el confinamiento, el estar en casa, el haber perdido esa libertad, eh, se la, se la acumulan los, los otros, ¿no? El no estar cerca de la persona que, que amaba o haber perdido el trabajo, que también es, es una situación que, que bueno, que, que no deja de ser eh, bastante dura, ¿no? No, no, no poder hacer ya planes de futuro, no, ni siquiera, eh, y verle una salida, vamos, al final es ver, ver una salida. Eh, Laura, es, eh, en referencia a este duelo acumulado, se me ocurre esta, esta situación, ¿no? Que lamentablemente, pues muchas personas están perdiendo la vida estos días, entonces, eh, se me ocurre una persona que a la vez que pierde su familiar, ¿no? Que, que está teniendo una gran pérdida de un ser querido, a la vez está perdiendo esta libertad de estar con ellos, ¿no? Porque eh, muchas personas están muriendo aisladas, ¿no? O sea, no, no tiene, tienes el duelo de, de esta pérdida de poder compartir con tu, tu ser querido eh, estos últimos momentos, eh, una despedida como al menos todos esperamos, ¿no? Una, una muerte Normalizada. digna. ¿no? Entonces se, se acumula pues, esta situación de que estás perdiendo a tu familiar, de que no te estás pudiendo despedir de, de tu familiar como, como esperarías, eh, la pérdida de libertad general que estamos viviendo todos, entonces, eh, bueno, es, no sé, un ejemplo que se me ocurría, ¿no? De, de un duelo acumulado, hay muchos duelos en, en esta situación. Sí, Diana, el, el hecho de perder a un ser querido en estos momentos es muy triste y además eh, es, sería el duelo principal en esta situación, ¿no? Eh, y no haberte podido despedir de ella el culpabilizarte porque a lo mejor no has podido mmm, decirle cosas que quedaban ahí pendientes de, de decir eh, esto es a, a, acrecenta el, el dolor no de el no poderle hacer una misa para las personas que, que son creyentes eh, bueno hacer un normalizarlo de alguna manera ¿no? El normalizar la muerte de una persona ¿no? tal y como, como siempre se hace ¿no? el recogerte con la gente que quieres el el abrazarte el besarte el darte apoyo ¿no? pero el apoyo físico ¿no? que es tan necesario a veces ¿no? que no es lo mismo hacerlo por teléfono o por videollamada no es, no es, no es lo mismo aunque aunque sí que ayuda un poco, ¿no? Y claro, es, es la, la única solución ahora en estos momentos, ¿no? Porque no nos podemos mover, ¿no? Si, si, si muere tú algún familiar que no sea muy cercano, el apoyo tú lo vas a tener que dar a, a tu familia eh, eh, con, estos, con estas herramientas que tenemos, con, con internet, con el teléfono, pero no vamos a poder estar ahí para abrazar a esa persona, ¿no? Que es lo que esa persona realmente más necesita en estos momentos. Sí, Laura, eh, totalmente de acuerdo con todo, todo esto que explicas. Bueno, eh, tal y como hemos estado comentando, eh, existen estos diferentes tipos de duelo y, por supuesto, para transitar o superar cada uno de estos duelos eh, es necesario diferentes técnicas, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, hoy queremos hacer énfasis en, en el duelo del confinamiento y, bueno, Laura nos va a dar algunas pautas que nos pueden ser muy útiles en esta situación. Bien, Diana, eh, voy a intentar ser un poquito rápida, ¿vale? Y, porque, bueno, eh, cada persona tiene su propio duelo y no es lo mismo aconsejar a personas que, por ejemplo, han perdido a un familiar o aconsejar a personas que siguen haciendo la misma vida que, que antes, que siguen trabajando, eh, no es lo mismo hacer. Eh... Bueno, quiero decir que cada una va a tener un, un tipo de duelo distinto, ¿no? Entonces, claro, eh, esto va a depender, estos consejos van a depender de la, del duelo que esté viviendo cada una de, la de las personas. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es priorizar. Eh, tenemos que priorizar lo más importante... Que, o lo que nos ocupe más espacio en nuestra, en nuestra cabeza eh, durante el duelo, ¿no? lo que nos preocupe más. ¿no? en Como ejemplo, decir que si hemos perdido a un familiar, en eso tenemos que, que centrarnos, ¿no? priorizar en ese duelo, en ese, do, en ese dolor, ¿no? en, en dejar lo que venga, en, en, en, en vivirlo de, de una manera. Eh, natural porque es algo que, que, que es natural que, que ha pasado desgraciadamente pero que tenemos que, que dejarlo que que madure en, en nosotros vale eh, como segunda como segundo consejo eh, intentar alimentarnos bien es muy, muy importante descansar eh, ya como nos, nos hemos quedado con este ejemplo de del, del, la pérdida de un ser querido, eh, quizás hacer ejercicio ¿no? no va a ser lo primero que te venga a la cabeza porque estás agotado emocionalmente, no? Pero bueno, sí, a lo mejor puede ser un consejo hacer ejercicio para las personas que simplemente pues, estén, hayan perdido la libertad, estén en sus casas y para ayudarlos a, a, a mejorar esas emociones pues eh, hacer un poquito de ejercicio ¿no? que nos, nos lleva a, a que nuestro cerebro eh, cree esos opi opiáceos que son naturales y que necesitamos en estos momentos para luego poder también descansar bien y para, y para sentirnos para sentirnos bien eh, luego el, el tema de la sociabilización ¿no? es muy importante eh, mantener los contactos sociales eh, el, el apoyo de los amigos de, de los familiares eh, nos va a ayudar bastante a llevar bien el, el duelo y como último consejo y muy importante a la vez es que para aquellas personas que no puedan o no sepan eh, llevar el, el duelo de una forma saludable, caigan en la, en la desdicha o simplemente eh, les esté, vean que les, está, que, se, que les está perjudicando demasiado en su vida eh, normal, pues que pidan ayuda de un profesional, Diana. Muchas gracias Laura por compartir hoy toda esta importante y además eh, oportuna información ¿no? para, para los momentos que estamos viviendo estos días y bueno nada, gracias. te mando un beso muy grande y hasta un próximo vídeo, gracias a ti Diana, adiós, un beso, espero que sea útil para todos el, el duelo de una persona que pierde el, el que no te verás esto me lo cortas <risa> tiene una característica pero <risa> qué y ahora qué tenía que decir no sé no sé <risa> ya está no sí proceso del duelo eh, muchas veces y de forma natural eh, lo vamos pasando eh, espera un momento papá no no estés pasando todo el rato por aquí pero por es, fin no, no sales en el vídeo, pero se te escucha por aquí, plan, plan, plan, plan, sí, plan. Bueno, pues yo, yo, yo te... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Qué malo que... Ya no pasa más, mamá. La alimentación, el tabaco y la familia. Yo creo que tendría que hablar él por mí. ¿eh? Tiene familia enferma que, que está enferma. He dicho cuatro veces enfermo. Eh, o sea, o sea, la última fase se ha cortado. La última parte se, se ha cortado menos mal mejor que se haya cortado. Tú te así, tú te has quedado así. Has quedado así? <risa> Un poco de salsa también, ¿no? Con sabor. Pues mira, la música además es como que te lleva ¿no? a, a esas emociones ahí de, de sí, felicidad, sí, sí, sí. de... Lo estoy haciendo cada no. día, hago mi bailoteo aquí sola. Pues ves, esto se me ha olvidado, porque para la gente mayor que lo está pasando mal en el confinamiento, a lo mejor no les va bien hacer ejercicio, pero bailar.